El Carnaval de Tlaxcala es la fiesta donde se conjugan diferentes trajes multicolores, como los charros, catrines, chivarrudos, las cuadrillas, la danza de la jota, los listones y la danza de los cuchillos. Máscaras y penachos danzan con alegría y hacen de esta fiesta la más grande de Tlaxcala. En los trajes de carnaval se escucha el sonido de los cascabeles, porque cuando uno danza, brilla el interior. El ser huevo de tlaxcalteca es un orgullo que se lleva en el corazón, es parte del folclor de Tlaxcala que interactúa con la Madre Tierra. Danzar es dejar el corazón en cada uno de los escenarios y se siente muy bien en el alma de un tlaxcalteca. Nosotros no solo seguiremos danzando para Tlaxcala y México, sino para todo el mundo. Por nuestro origen, por nuestro folclor y nuestras danzas, Tlaxcala sí existe. Tlaxcala es mucho México.